A todas, a todes, bueno, bienvenidos a la clase número 7. Hemos completado la primera semana de curso de astrología short, con videos short, de no más de 3 minutos, 3 minutos y medio, casi 4. Uno solo se me fue a 5 minutos, perdón, perdón, perdón, pero no lo pude hacer en menos. Bueno, hoy nos toca. Eh, los signos de tierra, ya ayer te diste cuenta, ya empiezan a funcionar esas neuronas atando eh, cosas eh, astrológicas y eso es bueno, empezar a relacionar porque la astrología es una relación de un montón de factores entonces ya ayer viste... ¿Por qué se diferencian los signos de fuego? Bueno, hoy vamos a ver los signos de tierra. Y los signos de tierra tenemos a Tauro, que es tierra fijo. Tenemos a Virgo, que es tierra mutable. Y tenemos a Capricornio, que es tierra cardinal. Por eso decimos que Capricornio es ideal para los negocios, tierra Dinero, material, lo material, ¿sí? Que Tauro es un gran artista porque es el conservador, el que conserva lo material, ¿sí? Que es fijo y que Virgo es el servicio porque es el servicio en lo terrenal, ¿sí? Entonces, vamos con Tauro que las palabras clave son creatividad. Estabilidad y hedonismo. ¿Sí? Con Virgo, servicio, análisis y detallismo. Y Capricornio, conservador, estructurado y responsable. Irresponsable no. Responsable. <ríe> Eso. Bueno, eh, nos volvemos a encontrar mañana lunes, iniciando una nueva semana. Con estas clases short de astrología, seguilas una a una y vas a ver que antes de fin de año eh, vas a ser un gran astrólogo, astróloga, astróloga, como todos los que certificamos en el centro Aprender eh, Te mando un abrazo enorme. Chao, hasta mañana.